Hola, Prixliners, saludos cordiales. Luis de Prixline, en directo, como siempre. Prixline siempre emite en directo. Estamos en uno de los vídeos de Aeropuerto. En esta ocasión estamos con Sauri. 23 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, Sauri es de Venezuela. Lleva tres, tres meses en España, pero antes ha estado en, en una isla que se llama. Trinidad y Tobago, luego ha estado en Perú y al final se ha venido a, aquí a España. Entonces la ha invitado a, al canal para que dé su testimonio y para que vosotros Trislines pues conozcáis de primera mano pues cómo son las cosas, vale, sin meternos en política, no se dedica a la política. Si te parece bien, Sauri mientras doy difusión en las redes sociales pues te puedes presentar un poco a todos los tres líneas pues para decirles un poco quién eres lo que has estudiado okay. vale un poco a modo de para que te conozcan un poco os recuerdo que los que estáis en directo podéis ponernos las preguntas en el chat vale que Sauri os las responderá y los que lo veis luego ponerlas en los comentarios vale que también os responderemos a todos Vale. Pues nada, Sauri, te los dejo, preséntate un poco y seguimos, y hacemos la entrevista, ¿vale? Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Sauri Arevalo, eh, como el señor Luis me dice, este, yo tengo acá ya tres meses y bueno, soy venezolana. Eh, en Venezuela me dedicaba netamente a estudiar estaba estudiando la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Santa María. Estuve aproximadamente cinco meses, los cuales, este, bueno, tuve que dejar por la situación del país. Eh, como todos ya saben, eh, estamos pasando por una situación bastante complicada. Sin embargo, bueno, este, tuve que dejar la universidad y salir de, de mi país cuando tenía 21 años. Allí me fui primero a una isla del Caribe que se llama Trinidad y Tobago, allí trabajé más o menos unos seis meses y bueno, este, la, la situación en la que salí no fue la más, la más bonita, tuve que salir por ciertos problemas de, de política, era parte de, la, de lo que era el movimiento estudiantil de mi universidad y pues... Hubo ciertos contratiempos con varias varias personas que estaban con el gobierno y pues nos amenazaron directamente y por eso varios compañeros tuvisteis que yo, salir corriendo vamos sí, prácticamente tuve, prácticamente ¿no? sí tuve que salir corriendo y bueno lo que veía factible y a lo, el dinero que me alcanzaba en ese momento era para Trinidad y Tobago que es una islita que está muy cerca ¿no? sí muy cerca de Venezuela este, o sea, y era ir en barco me has dicho ¿no? sí en ese momento, como ya todo estaba por los cielos, lo que son los boletos aéreos, todo esto, eh, yo tuve que, bueno, eh, optar por irme en, en barco, eh, un barco que se llama Delta Makuro, totalmente legal. Pero no es la idea de un viajero, ¿sabes? De un viajero que diga, no, yo me quiero ir a, a, a Trinidad y Tobago y agarro un avión normal, chévere, como cualquier país que te pueda dar esa, esa oportunidad de salir a, de vacaciones. Pero no, bueno, en este caso lo que más se podía pagar en ese momento era un barco que salía desde allí y bueno. ¿Y allí en Trinidad y Tobago qué, qué tal las cosas? Como... Eh, bueno. Porque nos has contado a mí preparando la entrevista en Instagram que estuviste seis meses, ¿no? En el 2017. ¿No? Sí, allí estuve Con aproximadamente. Con 21 años más sí, o menos. 21 años. allí estuve aproximadamente, como le dije, eh, aproximadamente seis meses, de los cuales allí fue mi primer trabajo. Y bueno, te comento que ya era muy difícil este lo que era trabajar legalmente porque es muy difícil el tema de los papeles ¿Allí os dejan trabajar entre no. a uno que llega allí o no? no, no, no. ¿No? allí tienes igual que tener no. un contrato de trabajo o pedir asilo político Es muy como muy aquí común. más o menos? Ajá, ¿no? por acá sí, pero allá guau wow, no sé, de verdad que se me hizo súper difícil ese tema porque yo no quería pedir asilo político allí, claro, o sea no me veía en un futuro allí en la isla es muy linda pero no la recomiendo como para que la gente se quede, sino sí, como un trampolín Estuviste seis meses. Ahí estuve seis ¿no? meses. ¿Y por qué decidiste dejarlo y, y, y irte a Perú? Bueno, por el tema de los papeles que no conseguí un trabajo bueno y, o sea, siempre tenía que trabajar o de camarera, pero era muy ¿Por tú que has estudiado en Venezuela? Comunicación social. Vale. Allí re realmente no es malo ser camarero, ¿ok? Claro, todas no las profesiones son eso, pero... Pero... No, te entiendo porque bastante... aquí que es una isla pequeñita, ¿no? Sí, claro. le explotaban mucho a las personas de 12 horas, te pagaban muy poco o a veces no te pagaban. Y además tus padres estaban en Venezuela sí. cuando aquello. Ajá. Y me has contado que, que decidiste volver a, a Venezuela a recoger a tus padres. Sí, ahí estuve aproximadamente... ¿Y los priles. Después de Trinidad y Tobago, este, me fui una semana a Venezuela y bueno como te comenté en, sí. en el live eh, yo estuve una semana y el país totalmente cambiado totalmente y en, en esos seis meses que estuviste fuera en la islita de Trinidad y Tobago al volver a Venezuela te encontraste el país todavía más hundido sí, más, más hundido que yo dije no aquí no me puedo quedar una semana más porque no, no me cansaba y os fuiste para Perú sí, eh, Con agarré, papás. agarré a mis padres este reuní lo que más pude y luego nos fuimos a Perú en Perú bueno estoy estuvimos... no eh, cuéntales a los trilines qué tal está en Perú para trabajar para un venezolano que llega allí vale este bueno les comento que en el momento que yo llegué yo llegué en el dos eh, en el dos más o sí, menos, ¿no? eh, sí, sí, por julio, un poco. más o menos, sí. para julio del 2017. O sea, hace dos años casi, ¿no? Sí, Tan más o menos. Poco. Y en ese momento no había tantos venezolanos, ¿verdad? Y este... Estabais empezando a... Ah, a ir, ah sí, o... a migrar allá. Y bueno, la verdad que el tema de trabajo era un poco más flexible. Había que sacar... tantos papeles? O... Bueno, había que sacar pues, este, tres documentos. Uno de ellos era la Interpol y dos documentos que realmente discúlpame no me acuerdo no pasa nada y Pero... si sí, esto es para que los pilines conozcan las cosas porque muchos de ellos están fuera quieren entrar claro. no saben si pues, por ejemplo les recomendaría ir a perú a día de hoy 2019 que estamos ahora mira el día de hoy realmente lo veo muy difícil y las oportunidades ahorita están más restringidas que antes en cuanto al trabajo eh, vengo de allá y a mí se me hizo un poco más fácil porque ya yo tenía un documento que se llamaba ptp y el PTP es... ese te permite trabajar en Perú sí, ¿no? se te permite trabajar y a mí me lo dieron 15 días sí rapidísimo ahorita, ahorita... Que ahora, ahora cuesta ¿no? sí ahora, ahora ¿qué? te lo dan en seis meses tres meses depende sí como aquí más o menos ¿no? sí entonces era más más flexible en ese momento pero ahorita tengo entendido que está súper está difícil. complicado sí está complicado y bueno los claro trabajadores... no ha ido tanta gente los de Perú han dicho bueno no sí, vamos, a te... vamos a poner un control a poner un control y aunque yo pienso que ahora los que de Venezuela que llegáis a España lo tenéis más fácil, porque con el, lo de la tarjeta roja sí. cuéntales ahora cómo funciona. Pues. Este, bueno, la tarjeta roja eh, te la dan con el asilo pidiendo el asilo político. Eh, yo lo pedí porque obviamente uh -huh. era una perseguida política claro, y este, Tu que... caso está claro sí, exacto. está clarísimo que eras una perseguida, bueno no me meto, no me meto, te dejo hablar <ríe> y este nada tuve que optar por lo que es el asilo, pedí la cita, la cita me la dieron yo apenas llegué no perdí tiempo, ese es un consejo que le doy a todo el mundo no pierdan tiempo en que no voy a esperar una dos semanas, ¿no? A pedirlo, ¿no? exacto para pedir la cita, La aconsejas según llegas a españa, al día siguiente, aquí a barajas, al día siguiente cita, de una vez sí porque ah. se, se tarda mucho a veces se tarda, a veces y no se tarda. el tiempo empieza a contar desde la primera cita, ¿no? Ajá, es así, ¿no? exactamente. Entonces, este, yo tengo aquí tres meses y ya llevo todo un, un tiempo ganado, Porque ya, ya llevas tres meses, ya te tres quedan meses otros y tres y para, para poder se... trabajar, Exacto. ya. Y estoy en la segunda tarjeta, claro. que es la tarjeta roja, pero no me permite trabajar y la tercera sí. Entonces, este, nada, no, chicos, yo les recomiendo que apenas lleguen, este, opten por lo que es el asilo. Claro, si, si es su situación. Este, pedirla y allí le sale la cita para unos 15 días dos dos meses depende. Realmente varía mucho. Varía mucho. Y bueno, con respecto al trabajo, hay gente que trabaja en negro. En negro es este Cuéntalo, sí, como Este en veo o sin papeles, como le llaman ahí. Exacto, sin papeles. Eso los Trilini tienen mucho interés en saber cómo se puede trabajar sin papeles en España. Vale, bueno, ahí hay una página que se llama Mil Anuncios, este allí piden mucho lo que es ser, para las mujeres lo que es servicio doméstico, que es este cuidar niños, cuidar ancianos, limpiar, todo eso por hora, interna o externa. este Depende, a mí me ha costado un poco porque me piden o papel. Hay unos que no piden papeles, hay otros sí. O me piden que tenga 35 a 45 años, 30 años, que tenga experiencia en limpieza. Entonces, como que un poquito complicado, ¿no? Pero siempre, para este tipo de cosas, siempre hay que tener la mente positiva y, bueno, confiar que en de alguna manera te van a dar un trabajo. Sara, Sauri. Nos está diciendo, Claudia, me estaba regañando que te dejara hablar. Que por favor <risa> deja hablar a Fausto. Sea. Ya le he dicho que yo te dejo Menos, hablar. Claudio. Escúchame. Y ahora te pregunta, Claudia, dice, y, Sauri, ¿y cómo vives en habitación? Bueno, te comento que yo llegué acá con mi hermano y yo ahorita estoy viviendo con, con él en una habitación. Allí pagamos unos este, 300 euros más o menos con, con, con servicios incluidos. Este, la verdad que la persona que nos tocó es demasiado... Este, una persona muy muy muy chévere, muy genial, por así decirlo, y no nos pidió tantas cosas. Tengo entendido que en otras, en otras habitaciones, en otras casas te piden o un contrato o alguna cosa que te respalde de que tú le vas a pagar a esa persona. Pero bueno, nosotros nos tocó de que no, no teníamos esa, sabe, esa suerte. ¿no? Esa, okay. esa suerte. Oye, lo de Globo se lo has contamos. Ajá, bueno, les comento. Les, os va a contar una cosa. Les comento, tengo muchos amigos acá que trabajan en Globo y este.. Tengo entendido que obviamente no tienes papeles y no puedes abrirte una cuenta donde tú mismo te puedes respaldar tu dinero y esto. Pero tengo entendido que la gente alquila una cuenta de X personas, y bueno, hay gente que te cobra el 20 o el 30% de lo que tú hagas en, en todo, pues. Entonces está un poco complicado porque si te quitan el 20% de lo que ganan, y bueno, luego ahorita tengo entendido cómo es verano, este. Es como que más complicado porque la gente si sí sale a comer, no tiene frío. Entonces, a ese problema de, de que la gente sale y no necesita que el globo vaya. Bajan un poco la, lo que son las ventas pero, sí, pero sí, perdona, de que, que te, pero yo veo que lo funciona mucho globos, no, está sí. lleno, yo veía aunque en tu, que a comerme un pollo y está ya, lleno lo... de repartidores de globos. Sí, sí. Te lo juro. No, eh. no digo que no funcione, ojo. Sí, sí. Pero ah. en estadísticas de que me dicen y he visto que en invierno como que es, sube más. Puede ser. Sube más. Ahora veremos qué viene el verano verano. Vamos a ver qué tal bueno les has contado lo del 20% que me he quedado alucinado, sí, le... vale. es que como estoy viendo las preguntas, y tampoco. Sí, hay gente que te cobra lo más probable es que todos te cobren un 20 o un 30% lo que depende de la gente, pues ¿sabes? lo veo muy mal porque si yo trabajo en globo y o sea tengo papeles y yo que si por las tardes no trabajo porque no cobro, pues te diría venga sabriando tú pero no te cobraría el 20% ¿cierto? bueno, ah, no? ah, así no? son muy los eh? humanos es verdad, Nada, que me he enterado, bueno, ya os lo ha dicho, ¿no? Pero el Inés, que hay por ahí gente, bueno, me callo anda. que escucha que hacías en Venezuela? ¿Se lo has contado o no? eh, sí, dale, comenté ¿Lo que has he contado es que cómo está con lo del chat. Y lo de por qué tuviste que salir de Venezuela, ¿lo has sí, contado? También. ¿También lo he contado porque nos quedamos sin preguntas. <risa> No bueno, no sé si alguien quiere preguntar el, algo. El tema, bueno, lo del Bitcoin no has contado. Bueno, el tema de la moneda en Venezuela, ¿cómo va? Porque yo he oído que cada vez se devalúa más el, la moneda, como tenéis, el Bolívar, Sí, ¿o cómo el, ahorita, sí, el Bolívar. Hablarles de las monedas, Ana. Bueno, realmente como te digo, ¿Sí? ya yo, yo tengo tres años fuera de Venezuela y realmente ahorita en, para el cambio no, no entiendo mucho, ¿no? Sin embargo, hay momentos donde le envío dinero a mis a mis familiares y este puedo ¿Cómo lo, mandarle cómo se manda el dinero allí. Eh pregunto si se puede saber, vamos, si se puede, saber. No, ¿no? claro, hay, saber? hay páginas, de... hay páginas y bueno, convenía. O sea, Wester Union y todo eso ya no. No, no, no, no, no, no eso no. tiene que ser por transferencia. Y por Bitcoin no lo usáis lo del Bitcoin. Hay gente que usa Bitcoin. No, ¿Claro? no, Hay gente que usa no, Bitcoin, mira, ayer pero... pero... les dije lo de globo pero se me ocurrió la cabeza, ya no me vienes tú, que yo no lo sabía. Lo que no sabía lo del 20%, pues ahora digo lo claro. del Bitcoin. Bueno, la es que no, no Cómo se manda el dinero de España a Venezuela, si se puede saber sin dar nada. claro. Ahí en Instagram, para ayudar a los príncipes, claro, en Instagram, van a conseguir una cantidad de, de perfiles ¿verdad? que los pueden ayudar a, a, a pero con cuidado, porque sí, he hecho un claro. vídeo de unos que les engañaron, que esos eran españoles, querían dinero rápido. Claro, y y, y en total, que les sale uno que yo les presto el dinero, un banquero francés, y luego una mentira, y les cobró mil euros. Imagínate. Y perdieron los mil euros. Cuidado, bueno, cuidado también con lo que dicen a los prilines. No, no, no. La hay gente, que estar muy hay confiado, ¿eh? Claro, claro. No. Hay que ver bien, ¿no? Pero sí. A ver, después. Puedo... Te lo juro que tengo un vídeo, verlo abajo, ¿eh? de unos que les engañaron. Pues es que me has dicho Instagram y me he acordado. Pero esto no era para mandar dinero. Querían dinero rápido, pidieron un préstamo a unos banqueros franceses. Agárrate. Y ni banqueros ni franceses, unos que les han engañado. La verdad que hay gente que, bueno, ¿qué le puede decir? Bueno, pero vamos, que nos dice que por Instagram se puede mandar, pero con cuidado, claro. no, no, O sea, no directamente Instagram, porque ya, ya, Instagram no. no es un F... Bueno, que he oído que Facebook saca una criptomoneda. Ah, sí, Acá, lo he, o sea, lo he, he leído, visto. pero todavía ah, no, no... No, pero no, no, el funciona. Pero está. Pero, pero bueno, hay páginas y este, personas que tú puedes contactar, que eh, envían dinero a Venezuela, lo, lo convierten. Pero vigilar bien quién, que Ojalá. sea de confianza, ¿vale? Que no se engañen. Sí. Y bueno, por medio tú le das tu cuenta de, de, de, de, de, de, de allá en Venezuela y le llega directamente... ¿Y allí es que llegan? ¿Dólares? No, no bolívares. no, bolívares. Se convierte el bolívar en bolívares. Pero bolívar cada vez sí. vale menos, ¿no? Sí, sí, pero allá no hay otra moneda, o sea... ¿El, pues, el petró? ¿No había un petró? Pero el petro no sirve. No llego a cuadrar. No, no. bitcoin, Prilina, si quieres un consejo de Luis personal, el bitcoin Sigo Bueno, no me meto más, pero yo lo digo. Escúchame. Alguna cosa más consejos que tú quieras darle sauri a gente que quiera salir de venezuela o incluso gente que no sea de venezuela pero que llegue a españa algo que tú creas que le puede ser útil a un PRIXLINER que te gustaría que a ti alguien te hubiera dicho y lo has descubierto todo. en estos tres meses para los que o sea, a vez de incorporar lleva tres meses en madrid antes estuvo en una islita que se llama trinidad y tobago se tuvo que ir corriendo de allí de Venezuela, porque la perseguían, se fue a Trinidad, luego se fue a Perú y ahora ha recalado en España. porque qué has dejado Perú? Que no nos lo has contado, ¿no? Sí, bueno, ah, bueno. ¿Has contado por qué dejaste Trinidad? No, no, Pero no, Perú. Pero Perú... Como les estaba comentando, ahí estuve más o menos un año y medio, este, realmente la, la situación en Venezuela, digo, en Perú, el tema de la xenofobia de verdad que arreció de una manera muy, muy triste y esa fue una de las causas por las cuales me fui. De, yo, en todas partes hay xenofobia, pero realmente ahorita en Perú la xenofobia es, una, es un tema que, que bueno, realmente está bastante desenfrenado. El tema de trabajo, aunque yo realmente sí conseguí trabajo un poco bueno, este, el tema de reunir es un poco complicado, el tema si estás solo es un poco complicado porque el mínimo es un poco bajo y este, lo que son los alquileres son bastante costosos para, para, para los venezolanos, que obviamente no tenemos ningún tipo de capital para llegar allá y sí, es como que... pero aquí el alquiler también es costoso. Es costoso. Te hago abogado al abogado del diablo. ¿eh? No, bueno, sí, ¿eh? sí es, sí es ¿Para, costoso. ¿Por qué mejor pero... Madrid o España que no Perú? Así, pocas palabras. Este Perú es muy difícil, es, es caro. ¿Es caro Perú? Es caro. Pues, sí. ¿Y España también, no? Sí, pero no sé, o sea, yo lo veo de esta manera. Allá este, costaba reunir, costaba reunir, porque por lo menos yo que estaba sola con mis padres, mis padres a veces no podían trabajar por, por su edad. Pues no sea, tus mi, padres. Padre, mi mamá tiene 50 y mi papá 55 Y tú tienes 23 Son jóvenes, pero allá el tema de la gente adulta Como que, sabes, no... no... Aquí en cambio, pues, de 50 y trabajas Exacto, eso es lo que me he dado cuenta En todos lados, hay gente... ¡Ope, que... mírame a mí! <risa> bueno, miren a Luis ¡Sauri! Oye, que nos están preguntando aquí, a ver Nos dice Claudia que, que es Globo Explícale a Claudia que es Globo ya vaya. Claudia Globo es una compañía este, de envíos a domicilio es una empresa que te dan un bolsito, ¿verdad? te abren una cuenta por internet te abren una cuenta por internet y este, ya como que te mandan horas de las cuales tú, tú ves los restaurantes a los que te pueden enviar los, los, los, los recados te dicen mira, este, tienes que ir a McDonald's este, en tantos minutos tiene que llegar a tal sitio, o sea a la casa y este tú lo llevas, o puede ser en bicicleta, o puede ser este en carro o, o en moto. O Eso, andando, ¿no? O andando cerca, pero, pero pero es más complicado. Porque a ellos lo que les gusta es que llegue rápido. Que llegue rápido. Mira, Walter quiere de esto de globo. Walter Gutiérrez nos dice, buenas noches con todos un favor puedes explicarme lo de globo solamente necesitaría una cuenta bancaria de una persona legal y trabaja la persona que está irregular es así entendí mal mira walter es una coincidencia porque yo en el vídeo de ayer os sugerí lo de globo y no había conocido todavía a Shauri y a ella os acaba de decir bueno me la ha contado justo antes de emitir que también, que lo hacen lo que os dije yo el otro día ahora se me olvidó un detalle que yo no controlé que es que lo del 20% Ajá. explícale a Walter cómo va eso ya. Walter te, te explico eh, tengo bastantes amigos que, que están en globo y este me han explicado como ellos no tienen papeles eh, buscan a una persona que obviamente es española o que tenga nacionalidad europea que puedan abrirse una cuenta en Globo. Eh, estas personas eh, las alquilan, alquilan las cuentas. Eh, no tienes que tener ningún tipo de papel, eh, realmente no, no necesitas un tipo de papel porque obviamente el, la persona es la que está dando la cara, no tú. Entonces este, al momento de que ellos te dan la cuenta eh, tú simplemente trabajas y ellos te van a decir mira este necesitas una... necesito que me des el 20% de lo que ganas al mes o el 30% depende de lo que tú quedes con la persona eh, varía mucho y compensa eh... descontando ese 20% ¿Cómo? del trabajo digo compensa se gana es depende de los pe 20, de cuántos ¿no? pedidos te salgan, ¿no? Haya, ¿no? O sea, tengo entendido que cada pedido te sale en cinco euros, te sale en y de esos 4 5, el 20% el que ha puesto el exacto, la, cara, la persona, exacto. Y depende de cuántas horas te salgan al día. eso lo haría sin cobrar el 20% a nadie. ¿no? Bueno. Eso tenéis que buscar a alguien que tenga papeles, que se apunte al globo, pero que lo haga por altruismo y que os deje luego, mira Sauri tú por las mañanas y fulanito por las tardes, si os quedáis al 100%, bueno, que sería... seguro que si buscáis a en español pues lo hacéis que sería lo ideal, te, lo, ¿no? te doy ideas, mientras no, sigue con el 20% pero pues vamos, seguro, vamos, vamos, no estoy por hacerlo yo porque estoy todo el día en los vídeos no. y me van a decir los de Globo, Oye, tú no, que tú estás ahí, ¿cómo repartes? <risa> ¿cómo reparte usted? <risa> si está todo el día en vídeo, claro, claro, pero seguro que hay más de un español que da la cara y os dice quédate los 5 euros para ti ahora. claro pero como ya. te digo a ver te estoy dando ideas o para otros clientes y si no puedes poner el 20% aunque está bien mejor 20 de que no ¿no? Sí, claro es lo que me parece pero... que es para, hay que apoyar a la gente pero... Sí, pero como te digo esta sociedad sí, sí, está sí. Tan... que bueno que, que uno quiere más igual imaginar. que me dices que esta sociedad está así yo también te digo que hay gente que es buena. en Madrid no sabría decirte quién pero seguro que la hay alguien que la se hay. apuntaría a Globo porque apuntarte a Globo no es nada Sí, no? Y mira, Sauri, tú reparte por las mañana, yo me apunto yo, tú reparte por la mañana, el otro por las tardes y os quedáis el 100%. Por favor. Es una idea. El consejo Ponerlo y... en los comentarios, Si algún español o alguien que tenga papeles. Quiere ayudar a estas personas, pues que lo pongan en los comentarios. Y Dios nos va a bendecir de una manera que muy grande. Le, que no le cobren luego el 20%, que no me enteré yo, eh. ¿Quieres añadir algo más, Sauri? Para eh, que no... Bueno, lo que siempre le digo a todos los venezolanos y bueno, a todas aquellas personas que emigran, que es que el ánimo es fundamental cada vez que, que sales de, de tu zona de confort, porque siempre uno sale con una expectativa totalmente distinta a lo que uno. a la realidad, ¿me entiendes? O sea, Yo me estoy quedando impresionado la calidad humana que tenéis todos vosotros. De ¿eh? verdad, muchas gracias. Te lo juro que, que lo digo de corazón, los estoy conociendo con esto de los vídeos y os veo con un ánimo. brilines. decime que no. <risa> la situación que tienen en sus países y vienen con toda la sonrisa aquí, con todas las ganas de trabajar. De verdad, ¿eh? Sí, bueno. Así, así salir es como se sale, claro. claro. Es lo que hay que hacer. Y bueno, mucho muchísimo ánimo. Van a haber situaciones donde ustedes van a decir, "Wow, ya no puedo más. Ya no puedo más", ya no tiro la toalla, pero no no tiren la toalla. Esto es una situación de unos 3, 4 años. Después de ahí vamos a ver luz. <risa> luz porque vamos a trabajar, vamos a reunir, vamos a prepararnos profesionalmente y eso es todo. Mira, nos dice William Castro, ah vale, lastimosamente por los venezolanos lo están pasando mal. Y los pocos que tengan la oportunidad de ir a España tendrán una buena oportunidad de pedir asilo, sí, ¿verdad? Sí. Tú por los que has conocido aquí, compatriotas tuyos, ¿qué tal? ¿Qué tal les está eh... yendo con lo del asilo? Tú como solo llevas tres meses, claro te lo digo por lo que te han contado. Eh, bueno, tengo unos conocidos, una pareja, que ellos tienen acá ya ocho meses. Y ya le salieron su tarjeta roja con permiso de trabajo y de verdad que les está yendo bien Ya consiguieron un trabajo, están optando por lo que es el contrato de trabajo Que eso es como que... lo máximo, de verdad que si uno consigue... Te dejo para que tú misma le respondas en el chat Mira lo que te dice Claudia, léelo tú misma pero léelo en alto para que lo vean. <risa> Shauri, en mil anuncios puedo encontrar empleo sin papeles, tengo 43 años y es posible. Sí, claro, Claudia. Es como te digo, es una cosa de, de suerte realmente. Porque como te digo, este, hay unos que piden papeles, hay unos que no piden papeles. Pero piden bastante personal eh, mayor. Debe 40, 43 años, 50, 60. A la edad le da años. igual aquí en España. ¿eh? Mientras sí, trabajes eso trabajas... es lo que me sorprende. De sí, verdad, no, que, pero, es, que si no hay... pero es que a lo que vamos. ¿eh? Sí hay opciones, Claudia. De verdad que... ¿Hago sí yo hay... los vídeos o no? Sí, sí claro. No, la edad, en serio, no importa. Claudia, no, de verdad que aquí tú vas a, a un McDonald's y puedes ver a una señora de 60 años trabajando. O sea, yo me quedé impresionada. Sí hay posibilidades, Claudia. Como te digo, no es, no, no les voy a pintar un país de, de, de, de maravilla o de color rosa. Dilo porque, tal cual, porque lo también nos dicen, Estaría a ver, mal. Ella lleva aquí tres meses. Casos reales, Prisline? A los prislines los presenta casos reales. Nadie, o sea, no lo no digo yo, que lo diga la interesada. Claro, como les digo, no, no es, no es pintarles todo color rosa, porque no lo va a ser así. Van a haber personas que sí van a conseguir trabajo a la semana en negro. en negro es este sin papeles hay otras que no van a conseguir van a, van a estar dos meses pensando wow, qué hago pero es cuestión de suerte de verdad claudia te felicita eres muy buena invitada te muchísimas explicas gracias. muy bien o sea, eso, eso es para que vengan más veces muchísimas gracias claudia de verdad que bueno todo lo que yo pueda decir acá que les interese preguntar Pues dentro de un tiempecito vuelve si quieres, ¿vale? vale no, y le no, cuenta no. cómo va la evolución. Excelente. Pues muchas gracias, Prislines. Muchas gracias, Sauri, también a ti por gracias tu testimonio. Ti. Gracias a ti, Luis. Que no es fácil, me están diciendo que por qué venís tantos venezolanos al canal, pero es que hay muchos venezolanos, ¿verdad? Sí, ahora. ya hay muchos y bueno, muchos tienen la, la vista de venir para acá. Claro, pues yo intento traeros pues, lo que me cuesta traer invitados, ¿eh? que no es fácil. Y lo hago por vosotros, que lo sepáis. Bueno y también por ellos por todo el mundo. Bueno, eh, muchas gracias. Muchas Saúl, gracias, gracias. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao, Prislinas. Hasta luego. Hasta chao, la chao. Próxima. chao, chao. chao.